Sí. Sí. Tiro la bola al aire que tu cerebro baile Yo siento lo que escribo como escribiendo en braille Tienes el loop, mis canciones no lo niegues, ves Obsesionado con lo mío tanto como con tu ex Yo me rompo la cabeza para sacar buenos tracks Y fachosos con letras simples se encuentran más comprobado, los métodos en todos lados, pero, pero, pero uh, es lo que hay, destacado por mis letras, por ser malo en el freestyle y cuando una me dice bye, no me preocupo, no volverá diciendo te amo, sigue la fama lo que escupo no me importa el peso bruto, lo fino es lo importante si no habría más canciones mías con rapios insignificantes trato de darte arte, habito el mundo que repudio grabo un track un interludio, con mucho amor y odio no importa lo que grabe cabrón, yo parto el estudio soy arte en este oficio así que déjame contarte que por mucho que lo quieras no va a llegar a marte el tiempo es preciso y momentos que llegan tarde y aquel que tiene alas no le teme al precipicio no le gusta lo que escribo perdona mamá será difícil dejarlo como pararme de la cama me sobra el drama compito si me da la gana las voces en mi cabeza me las susturran almohadas. soy dueño del micro abierto ensayo está en el coche Salgo en el flyer, soy lo mejor de la noche Hay quien me tacha de rapstar, de hater, no de gangsta Tú crees lo que creas de mí, con que antes de mí me basta Yo no pinto las calles, con mi nombre, con spray El raro valió al abusivo, como el caso Columbine No sé dónde estoy, pero sé que es algún lugar No sé dónde dormir, solo me importa despertar Solo me importa despertar